Más que un placer, en ¿Eh? lo que antes fue un sueño y una realidad, yo estar al lado de este maestro. ¿Eh? Desde que estaba pequeño me gustan sí. los merengues porque mi abuela decía que el muchachito feo y sin dinero tiene que saber bailar. Yo aprendí a bailar con los merengues de este maestro de maestros. Henry ¿Eh? bienvenido. Eh, gracias. Eh, gracias a, a, a los osobrosos su programa, porque son Ay. televidentes. De este. El honor es para mí, verdaderamente. Ustedes no saben que yo soy su seguidor. Yo, lo, yo escucho, sí, veo sí. su programa. Cada vez que tengo la oportunidad me siento. Me encanta verlo eh, eh, a ustedes tú ahí con tu cosa. Eh. Sí. Y es con, y su ella, cultura, con su Con su, es su risa, ver la risa de ella. Maestro, eh, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Eh, nada, aquí estamos. Estamos redes aquí. Sí. Maestro, eh, sabemos que la familia entera, hierro, mm -hmm. son mm -hmm. artistas, diferentes artes, pero lo llevan en la sangre, como estábamos hablando fuera de cámara. Y nosotros queremos que usted nos hable de Chris Hierro. Sí. ¿Eh? Nominado. Sí, Chris, Chris. Cuatro nominaciones tiene en el Grammy. Mira, Christopher es para nosotros un gran orgullo. Yo digo que Christopher, mi versión mejorada del 2022. Porque Christopher desde pequeño eh, era un, un, ¿cómo se dice? Yo veía la inquietud que él tenía hacia la música. Y yo lo llevé, cuando vino a los cinco años aquí al país, yo lo llevé a un programa de televisión, Caribe Show. Ese video está por ahí en las en redes. YouTube. Sí, estaba chiquitito él bailando ahí adelante con los muchachos. Y después ya cuando estaba con 12 años más o menos, él me veía a mí tocando allá en Nueva York. Yo tenía un estudio, tres estudios yo tenía de grabación. Y en ese, en ese estudio ahí, ahí comenzó a grabar, eh, para que ustedes vean, la primera grabación que se hizo, los dos primeros discos de... de Aventura, ahí fue que lo hicimos en, en mi estudio. El estaba chiquitito y él veía el entrar y salir de los artistas, el Torito, Rubí Pérez y todo eso. Y él aprendió desde pequeño asimilar todo eso. Un día yo salgo de viaje y cuando yo regreso, lo encuentro en el estudio, haciendo una música. Digo, muchacho. Y él, él se asustó porque pensaba que yo le iba a regañar. ¿Qué tú haces? Dice: él, Ay, no, papi, papi, perdóname, que si sí, yo okay. qué digo. No, no, no, enséñame, ¿qué tú haces? Cuando yo oí lo que él hizo, yo dije: ¿y eso? Dice: él, Esto, yo sentí que tenía que hacer esto, así, así, así, y lo hice. Oye, hizo un merengue. Con un secuenciador. Que tú montabas los saxofones, las trompetas. Sí. y poquito a poco, dedito a dedito, ahí lo, lo hizo. Digo yo: Mira. Te voy a enseñar los acordes del piano. Y te voy a enseñar a usar ese aparato en las vacaciones ahora. Si tú te lo aprendes, te voy a regalar ese aparato. Era un aparato que costaba 2.500 dólares en ese entonces. De época, sí, de Digo, ese va a ser tuyo, yo tenía otro. Dice, ¿Vale, ¿verdad, papi? Mira, ese niño se fajó día y noche, día y noche, hasta que aprendió a manejar el aparato. Y e hizo un arreglo. Ese arreglo lo grabó el Torito, que se llama Te, eh, te Quiero... Te quiero, sí, te quiero yo. Ese tema de Christopher lo arregló y, lo, y, le, y le hizo la letra. A esa edad. A esa edad. Y después hizo otro para, para, para Ruby Pérez Y Como yo era el productor de todos esos artistas, pues yo nada le enseñaba, mira, esto lo hizo el hijo mío. ¿Y qué ellos van a hacer? Aunque sea porque era hijo mío, lo cogí. Sí. Pero, no, no, de verdad. Pero eso fue, eso le sirvió a Chris de, de, de Puente, porque ahí sí. Christopher siguió creciendo. Y él tenía mi, toda mi, mi, mi, sí. mi apoyo y de su mamá. O sea, que desde niño ya estaba haciendo las reglas Sí, sí, sí, de sí, sí, sí, sí, desde jovencito. Que eso fue, comenzó de una vez. Rompiendo. Ay, no, sí. no, y qué bueno, porque es que uno, usted mismo debe sentirse muy orgulloso. Pero, pero claro, de, la familia, todo eso. Claro. Sí, todos estamos felices. Es tan así que él, él, él ha hecho influencia de que mi otro hijo, de lo más pequeño anoche me llamó papi. Eh, de Nueva York, eh, eh, que él entró en la escuela, me, eh, me metí un programa que me preguntaron que si yo quería estudiar eh, eh, gim, eh, el gym, eh, gimnasia o, o música, digo yo. ¿Y qué, qué, qué tú hiciste? Y dice, papi, cogí la música, Esa es la herencia de nosotros, la familia. Entonces, claro, es claro cogió bueno, la música. Bueno, ¿no? sí, sí. Sí, Ahí sí. vemos las imágenes de, del joven, eh, cuatro... Veces nominado en el gran... Tiene que llevar, tenemos que llevarnos uno, ¿verdad? Sí, que sí, claro, sí, sea sí, un orgullo no, para San Francisco, sí, para claro, nosotros. No, y para el país. Para el Sí, que un sí. joven eh, eh, esté nominado cuatro veces. ¿Qué es cuando usted supo esto? No, yo vi, yo vi ese, yo Dios mío este muchacho. No, pues yo no, óyeme, yo no espero menos. De Christopher yo no espero menos, porque el Christopher es dedicado 100% a sus cosas, ese muchacho no, no descansa la madre, escribiendo, sentado en un piano y oye esto, y oye esto y mira esto y esto, mira Alejandro es loco con él, Alejandro Sanz no lo suelta él se le ha ido, porque formó un grupo que se llama Taxi Amarillo, y Alejandro lo último que hizo fue que puso el grupo para que le, le abrieran en shows para tener a Christopher ahí al lado o sea que él toca con Alejandro sams también, ¿con cuál es más artista él toca aparte de Alejandro? mira, ahora mismo solamente él tiene su proyecto que se llama Breakout the Crazy que es con su esposa que canta preciosa, ella cantaba con Beyoncé y con todas esas artistas americanas americana. y él, y tienen ese proyecto aparte de eso toca con Alejandro y después produce a todo el mundo. Christopher ha producido a, a, a muchísimas estrellas. Sí, sí de, yo me imagino. Sí, sí, sí, sí. Es Del mundo del pop de, y, la, de, y el latino. Da todo a los como en, en español. Sí, así. sí, sí, Chris, de, de sí, de sí, los, está muy, muy, muy metido. Está, muy, eh, está, sí, está, está bien, metido. metido. <risas> es como usted dice, o sea, la versión de ustedes este claro, de estos momentos. claro. de este entonces... tiempo. Mira, eh, con nosotros, déjame decirte algo, porque estos son los medios donde uno puede publicar estas cosas. Sí. Hay un sello que se llama Symphony, que era donde estaba Bad Bunny. Eso fue lo que hicieron a Bad Bunny. Sí. Eh, Bad Bunny se fue, ya hizo su cosa él, eh, porque ya imagínate, tiene, sí, su, sí, tiene su, su camino hecho y tiene su cuarto. Pues esa compañía firmó La Gran Manzana ahora, que era el grupo con el que yo comencé. Sí. Nosotros ahora vamos a hacer ahora una compilación de nuestros éxitos, pero con un featuring de, de artistas como eh, Zion Lenox. Ahí va a estar eh, Elvis Carespo, ahí va a estar eh, Olga Tañón, el, el, creo que me dijo Víctor que el alfa de aquí, de República Dominicana, que va a estar en esa producción, con los, y otros artistas urbanos, para hacer como un mix de nuestros temas con esa con la participación. Oh, que van a, la, van a hacer como un remes yeah. o sea, a colaborar con ellos y, la y idea, hacerle versiones. Sí, y la idea es luego hacer un video para presentar eso, todo lo que grabamos con ellos en un lugar de, de, de Nueva York. Eh, ahora no podría enseñarte, porque buscar eso, el lugar, un, pre, un lugar precioso. Que buscó Vitico. Vitico es el hijo de Víctor Roque. Él era el Nene Bomba, ¿se acuerdan? Sí. Vitico, es sí. El Nene Bomba. Él es... El, ¿El, el, Bomba. el Chico Bomba. ¿eh? <risa> <risa> <risa> ah, ese mismo. <risa> no, estaba no, sí. Me acuerdo, sí, brotado, La La alegría, ¡Claro, ver, ¿no, claro! Sí. Sí. Sí, se emocionó. Eh. No, ella no había nacido cuando ese niño. No, no, no. no, <risa> no y tú <risa> pero si sí, el nene bomba ahora es mi, mi manejador okay. y el de su papá, él, él, él no maneja a nosotros y todo lo que tiene que ver con las redes y todo. Mira, ese es Kat, la esposa de Chris. Okay, si sí. esta muchacha canta precioso. Ah, pero que son artistas. Ella es artista clásico en realidad, ella canta ópera. Y, y toda esa cosa. Sí. Muy entonces, bien. esa usted está en una primicia aquí, o sea, primero este, primero primera vez que usted no de esto, lo sabe aquí casi nadie. Sí, De, de no, ese no. proyecto que usted viene. Entonces, usted se va a unir con Vito Roque de nuevo. O sea, para que, hacer giras y para hacer esa producción. Bueno, para nadie es un secreto que en, en, en esos 80 y 90, entonces fueron al final. Ese, bueno, ese, pero aparte... esa agrupación de la gran manzana. Nosotros éramos los urbanos de ese sí, tipo. Sí, sí. Sí. No, no, a nosotros no acababan porque eh, eh, eh, veníamos con una ropa rara, sí, un, eh, un estilo raro. Sí, sí, sí, yo me pongo ¿sí? a ver los videos en esos clásicos. Sí. La gente dice, pero ven acá, ¿qué pasa eh, eh, ahora con eso? Cuando nosotros comenzamos los 80, a nosotros nos engañaron. A sí. nosotros nos timaron y uno nos cobró dinero, de eso no existía de las redes, de que cobrar dinero. Ahora un artista en un, en un año es millonario. Sí sí hoy en día crees, antes uno no pensaba eso tú crees que si un ejemplo ustedes hubiesen estado en esa industria de la música como está ahora en aquellos momento Ay, no no, mucho. pero es que oye me te hubiese sido dueño de la mitad sí, de san francisco Pero déjame, <risas> déjame darte una noticia que sin sinfoni el, el, el presidente de esa empresa es italiano italiano americano y ellos para decirte esto controlan las redes okay. Esa gente está metido en el mundo entero. Y el negocio que nos han propuesto es un negocio. Que Víctor y y porque la música es un, una industria, es un negocio. Sí. Visto ahora, del punto de vista de ahora, de, de, de, de la era de ustedes, eh, en esta nueva, eh, eh, por la tecnología, las redes y todo eso, nosotros estamos entrando en el mundo de, de, de, de en ese mundo ahora, donde esta gente son los, los que están distribuyendo nuestra música. Toda nuestra música está siendo rescatada. Rescatada y distribuida. Sí, y distribuida a través, ya está en Spotify, ya está, tú buscas la música de nosotros, ya en, en todas sí. esas plataformas. Mire, yo en, en estos días hicimos un concierto en el Jaragua, aquí, y, y ella, el, el vicepresidente de, de Sinfoni vino esa vez. Nosotros hicimos el día entero haciendo entrevistas cortitas para tantas plataformas que yo no sabía que existían, de Pandora, de Spotify, de que sí, ok, muchísimas cosas que, que teníamos que grabar para insertarle a los temas que estamos eh, lanzando y que, y que vamos a lanzar ahora. O sea que yo creo que se espera un renacer dentro de las sí. redes y dentro del mundo del arte de la mansión. Y, de, y, y, de y la el merengue manzana. también, porque ya que usted está aquí, usted es una leyenda del merengue clásico de aquí. Mucha gente eh, dice y habla de que el... el Mucha gente dejaron morir el merengue por, por controversia, ese tipo de cosas. ¿Su opinión sobre eso? No, el merengue no ha muerto. Uh -huh. Es más, eh, cuando ustedes van a una fiesta, imagínate una fiesta sin un merengue. No, no claro. Fiesta, no, se ¿Eh? goza, no se goza. Eso es como la música romántica. Deme, de, claro, yo le voy sí, a hacer sí, una pregunta a ustedes. Eh, yo sé que ustedes son jóvenes, a ustedes les gusta. Eh, porque yo fui joven también y me sí, gustaban los no, artistas nos, de mi época. No se equivoca que nosotros somos... De... No, pero, no, yo ay no, sí. pero, pero espérate una cosa. No me digan que ustedes no son románticos. No me digan que tú no eres romántica. Yo sé. Ah, entonces yeah. el amor. Yo oigan lloro, esto. yo lloro. No, óyeme. Yo lloro porque tengo, como dice Willy. Eh, la música romántica no tiene edad. El merengue con letras no tiene límite. Oigan, le estoy hablando de un italiano eh, y un americano de sinfónica que se puso a ver las redes y dijo, espérate. Tenemos, curso, tenemos una llamada de Willy. Oh, Willy, Willy nos está llamando. Dígalo, va Vamos. Adelante. Mi hermano, Néstor Flow. Hey, Willy. <risa> ¿Cómo te sientes? <risa> Aquí estamos recordando. ¿Listo? ¿Cómo te sientes, hermano? Llegando esa entrevista mira clásica mira en esta tarde. Realmente ver, es interesante va. hablar de de muchas cosas que tenga que ver con, con la calidad del merengue, con la música, con el futuro del, del merengue inmediato. Eso que el maestro habla de la Gran Manzana es una realidad. Y también eso se va a extrapolar a lo que es la Orquesta Hierro también, porque eh, recuerda que tenemos la Orquesta Hierro aquí en la zona del tibao wow, eh, wow. Manejando todo esto por aquí, acabamos de introducir una cantante que ustedes la conocen, Jameli Martínez, en el frente de la orquesta la cual viene con un tema de Navidad que va a sonar también muy duro. El amigo Yerjan, la antigua, fue el productor y, y dirigió sí, esos, país, esos videos el, el, el este fin de que semana, semana que los realizamos aquí en San Francisco de Macorís. El navideño, el y país. pronto tendrán también esa el primicia a nivel de video por ahí para que le den candela. Un placer, mi hermano, siempre viéndolo a ustedes cada tarde. Gracias, el aquí. placer es nuestro, con un programa sí. tan sí. obvio William, Así un abrazo. Esa, esa primicia de, de los hermanos hierro. Sí Muchas gracias, Willy, por tirarnos esa primicia. Sí, aquí. sí, sí. No, no, no, no, varias, pa, varias primicias. Primeras. La Pachanga navideña y el proyecto que tiene ah, los Colombia. Sí, sí, sí, hablando sí. hablando de, de, ya de Chris, de lo, de lo que fue eh, sus inicios y todo, vamos a hablar ahora de la Orquesta Hierro, que la vemos. Está activa. Eh, a mí me da un deseo como de meterme ahí adelante cuando yo voy a ah, el... ah, Tienen claro. que hacer un merenguito nuevo, los gigantes. Sí. Aunque el merenguito ¿verdad? que está, está okay. siempre. Tienen es la gerencia de los gigantes. Algo, sí. algo más renovado. Yo te voy a decir una cosa. Yo, yo tengo un resentimiento con la gerencia de los gigantes. Sí, voy a decir por aquí. Ya, sí, ¿verdad? sí. Desahogues, sí. Desahogues. sí Herrera, ya los... Mira, cuando ellos ganaron la primera vez. Yo hice un paquetón de música, de cosas, yo, Emma, yo gasté de mi dinero y fui a grabar a otros estudios, a Santiago, en la capital, en Moca, los músicos son testigos, buscando algo para, para incentivar al público para que siguiera, eh, eh, para que siguiera a los gigantes, ganaron. Entonces, el día de, de la... Uh, de la inauguración del sí, sí, sí. deso, de, de, de, de la entrega de, de, de, ¿cómo se llama? De, de trofeos. Trofeo y eso me llama, mira que los rosarios van a tocar que vayan para que y cuando nosotros, Willy y yo fuimos eh, Willy y yo fuimos porque uno imagínate y cuando fuimos Rafa me llamó a la, a, a la vengan ayúdenos, que nosotros no conocemos a nadie aquí eh, que se, y Willy y yo nos subimos, hicimos un corito ahí con ellos y Willy fue que mencionó lo, los nombres de los peloteros yo no sabía yo no son de aquí yo no sabía son acogiditas sí entonces <risa> ¿tú ¿te pero imaginas no que después que tú te pasas dos tres cuatro cinco seis años haciendo música y haciendo todos los años una cosa ese día quien teníamos que estar ahí Ay, en, sí. la, en la tarima Real. éramos sí. nosotros sí. no un grupo no los rosarios ni nadie no es por nada yo soy amigo de Rafa no claro y, de, por... y, no es, y no es, esto no es cuestión de que de, de por dinero no yo no necesito 100 pesos para comer de los gigantes pero sí nosotros hubiéramos estado ahí y se hubiera dado un show. ¿Quieres que te diga lo que pasó ese día? Oye, Dios, las cosas de Dios son grandes. Cayó un tolete de agua. Sí, yo Y no se pudo hacer la cosa como era. Sí. Entonces, eh, señores, hay que tener como, como los dos dedos de frente. Es decir, uh -huh. espérate, estas son las gente que hicieron esto. Son los que conocen todo, lo que está pasando aquí. Son de San Francisco. Aquí, son de San Francisco. Vamos a poner a esta gente ahí. Y se hubiera hecho un buen show, tocando todos esos temas. Y la gente, weeeh cantando ya claro, claro, claro. te entiendes pero ya es la vida y ya lo dije se me salió eso ya sí, tenía, tenía, <risa> perdónenme que, en un tiempo se oh, se ya encima. me quité eso ya se lo dije <risa> di tiempo, a, ¿A vos, que le caiga el sombrero ¿Qué? entonces <risa> pachanga navideña está por ahí, está por ahí la imagen eh, oh, te... el video el video parranda navideña se parranda parranda para seguir cómo está el tema de Chris cómo fue la reacción de Chris en cuanto a las nominaciones de su álbum que produjo para Milly Quesada, Etra Costa, Pavel Núñez, Alejandro Sanz, porque eh, como vemos la unión que hay entre todos estos, ¿cómo fue? Papi, mira, tú no, no sabes, no, no, no. fue mira, tal cosa, y tú no, no me estés tomando el pelo, no me a ver si Yo lo supe ¿no? antes de que él me lo dijera, eh, a mí me están felicitando, me llaman, para, porque ver, en estos días, yo estoy muy metido en el estudio, porque estoy produciendo un joven por ahí que viene, eh, nuevo, yo quiero hacerte un de nueva merengue de metro. Es verdad, pues, sí. cuando tú quieras lo hacés. Vamos a hacer ¿no? un merengue. No, pues porque yo he hecho de embos ya, porque quiero hacer un merenguito. Usted me ayuda. Un merenguito eh. lo haces. Callado, hoy después flotamos pues pues sí. a las 7 de la mañana, lo tiramos. ¿Y qué fue lo ya. que viene ahora? Ya viene. Bien. vamos a hacerlo. Vamos <ríe> a <ríe> Pues sí, oye, y viene Cristo, eh, y, y, me, y me llaman, comienza la gente a tirarme, por pues, felicidades. Digo, yo, yo, yo compro el año el 26. Y es de no puede ser, porque todavía el 26 no ha llegado. Sí. Ah, pues el lunes. Es el <risa> 26, de pues mira. Y felicidades, felicidades, felicidades. Digo, pero espérate, ¿por qué es que me están felicitando, Diablo, cuando comienzo a ver por las nominaciones de Chris? Oh, oh digo, eso fue de lo. Y comencé a buscar información, tu, tu, tu, tu, tu, Y le escribí y digo, Chris, felicidades. Este y este este, ya supe, este y este, este, este, este, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Al poquito, que estoy todo, Papi, gracias. Mira, yo lo tengo por aquí. Yo creo que tú veas. Sería, tú sabes, bueno preguntarle. O sea, que estábamos hablando de los Grammy, eh, que es lo tan difícil para, para que un artista participe en eso, ya que ellos tienen ese conocimiento. Sí. Mira, él me puso ahí primero. Love you, hablamos luego. Yo le puse, ok. Entonces, después me llamó y ahí comenzamos a hablar. Muy feliz, feliz. Él está feliz y toda la familia, todos nosotros, y mis amistades.